Los factores de transferencia y la protección inmunitaria. Tener un fuerte y eficaz sistema inmunológico es imprescindible para disfrutar de buena salud, ya que éste vela por nosotros las 24 horas del día. El sistema inmunológico comprende una compleja red de moléculas y células especializadas que trabajan en estrecha colaboración para defendernos es aproximadamente el 1% de los 100 trillones de células de nuestro cuerpo. Estas células defensoras, monocitos, neutrófilos, linfocitos, NK y otras, originalmente surgen en nuestra médula ósea y maduran en otras partes del cuerpo, el timo, el bazo y las glándulas linfáticas. Todas las distintas líneas de defensa que se desarrollan comparten un mismo objetivo, identificar y destruir todas las sustancias vivas o inertes que son ajenas a nuestro cuerpo o células que son mutantes o cancerosas. Pero el sistema inmunológico no solo nos permite afrontar cualquier enfermedad, sino que también puede prevenirla. Eso quedó manifiesto con varios descubrimientos. Hace más de 200 años, en 1776, un médico inglés llamado Edward Jenner administró la primera vacuna. Jenner había observado que las mujeres que ordeñaban y se contagiaban de la viruela de vaca, que causa pocos problemas a los humanos, parecía quedar protegida de la viruela humana, normalmente mortal. Para comprobar que era así, el 14 de mayo de 1796 inoculó en el cuerpo de un niño procedente de la pústula de una mujer infectada de viruela de vaca. El 1 de junio, una vez que el muchacho se recuperó de la infección, Jenner le inocularía la viruela humana, y como esperaba, el muchacho nunca desarrolló la enfermedad. Jenner denominaría a su técnica vacunación, término derivado de la palabra latina vaca. Unos dos siglos después del descubrimiento de la vacuna, en 1949 el doctor Sherwood Lawrence, inmunólogo principal de la Universidad de Nueva York, trabajando con enfermos de tuberculosis usó extractos de leucocitos de un humano que se había recuperado de la enfermedad para transferirlo a uno que aún no había sido infectado. Pues bien, en este último logró una respuesta inmunitaria positiva a la tuberculosis demostrando que esta respuesta se transfiere de un humano inmune a otro no inmune, a través de pequeñas moléculas a las que llamó factores de transferencia. Lo importante de esta investigación fue que demostró que la memoria inmune, o sea la experiencia inmunológica almacenada, era transmitida sin necesidad de inocular anticuerpos reales. Bastaba con los factores de transferencia que portan la información del antígeno. Nuestro primer contacto con los factores de transferencia es cuando nacemos, cuando tomamos el calostro de nuestra madre muy rico en estas moléculas inmunitarias. Así es como la madre transmite a su hijo un vital mensaje inmunitario de saber cómo, obtenido de sus propias experiencias. Este conocimiento le da al recién nacido la instrucción que necesita para construir su propia historia inmunitaria de fortaleza. Los factores de transferencia son pequeños péptidos de aproximadamente 44 aminoácidos que transfieren inmunidad mediante las células de un donante inmune, en este caso la madre, a otro que lo recibe no inmune, el niño. Los péptidos, como pequeñas proteínas, son los mensajeros moleculares que facilitan la conversación entre los diferentes sistemas de control. El sistema nervioso, inmunológico y endocrino afectan diferentes funciones fisiológicas y modulan diversos procesos reguladores, ayudando a la correcta función de los diferentes sistemas del cuerpo. Estos mensajeros moleculares se fijan a receptores específicos situados abundantemente en la superficie de la célula. En el dibujo se puede ver cómo el factor de transferencia se mueve hacia el receptor en la célula T, se acopla formando parte de su estructura y finalmente cómo la célula inmunitaria tiene una reacción específica. Gracias a la información que porta el factor de transferencia, la célula inmune es mucho más eficaz al cumplir con su función. Desde que en 1949 el doctor Lawrence descubriera los factores de transferencia, se han completado cientos de estudios mostrando su efectividad. En 1980, y este es un punto importante, la ciencia descubrió que el factor de transferencia es un común denominador en los mamíferos, lo que quiere decir que se puede transferir de una especie a otra logrando los mismos resultados. Además se comprobó que son efectivos consumidos oralmente. En 1989, dos profesores de la Universidad de California del Sur, Estados Unidos, patentaron el proceso de extracción del factor de transferencia del calostro de vaca. Y fue en 1998, tras mucha investigación, que David Lisonby, investigador y empresario de éxito, compró dicha patente y fundó Four Light Research una compañía que estaría al servicio de la salud, dedicando su investigación y esfuerzos al sistema inmunológico, dando así comienzo a la ciencia transfercéutica. Desde que For Life llevó al mundo el factor de transferencia, año tras año ha ido ganando credibilidad en el mundo científico. Por ejemplo, desde 2003 ForLife Transfer Factor ha sido incluido en el PDR, la guía de referencia Obademekun, utilizada por los médicos estadounidenses desde hace más de 60 años, como la guía estándar para encontrar información de fármacos sin receta y complementos nutricionales indicados con mayor frecuencia. El PDR está publicado también en Internet. Puede comprobar que la web corresponde al complemento nutricional llamado FORLIGHT TRANSFER FACTOR PLUS fórmula avanzada, según aparece en el PDR. Aquí tenemos una sección de la traducción automática de dicha web. Veamos algunos detalles importantes. Después de definirse al factor de transferencia como un péptido de aproximadamente 44 aminoácidos, que tiene la capacidad de transferir inmunidad de un donante inmune a un receptor no inmune, nos dice que las fuentes de los factores de transferencia comercializados por Forlife life son la yema de huevo y el extracto de calostro bovino, que contienen la información del antígeno, ofreciendo el factor de transferencia de más amplio espectro disponible. Todo ello desarrollado con una tecnología única protegida por patentes. ¿Tiene sentido utilizar como fuentes a las vacas y a las gallinas? Claro que sí. Como ejemplo podemos decir que recientemente bajo la dirección del Instituto de Agrobiotecnología y Recursos Naturales de la Universidad Pública de Navarra en España, se ha investigado el sistema inmunológico de una de las aves carroñeras de ese país, el buitre, a fin de poder combatir de nuevas maneras las infecciones en los seres humanos. El sistema inmunológico de los buitres es mucho más fuerte que el resto de las aves, ya que desarrollan una mayor inmunidad en detrimento de otras actividades, como puede ser el volar tras la comida o la caza. Pues bien, For Life ha buscado fuentes seguras para el consumo humano, como son el calostro bovino y los huevos de gallina, y con biotecnología extrae de ellos lo que puede hacer más eficaz nuestro sistema de defensa. Como ya se explicó, la ciencia descubrió en los años 80 del siglo XX que el factor de transferencia es un común denominador en los animales, lo que quiere decir que se puede transferir de una especie a otra logrando los mismos resultados. Debido al ambiente en que viven las vacas, las gallinas y otros animales, han desarrollado defensas inmunitarias fuertes imagínese aprovechar su conocimiento del sistema inmunológico natural para nuestro beneficio. Eso es exactamente lo que hace For Life Transfer Factor. En esta otra imagen puede ver qué beneficios le darán los factores de transferencia de For Life. Primero, educa al sistema inmunológico a reconocer lo propio de lo ajeno, apoyando así la función inmunitaria. Y segundo, Debido a que indica al sistema inmunológico actuar de forma apropiada, son eficaces en apoyar la respuesta inflamatoria normal. A continuación explicamos lo que esto significa. Como ya dijimos, el sistema inmunológico vigila por nosotros al identificar o reconocer lo propio de lo ajeno y nos protege al actuar para destruir multitud de enemigos. En lo publicado en el PDR sobre transfer factor se dice que lo primero que hace es educar al sistema inmunológico a reconocer lo propio de lo ajeno. Educar significa adiestrar, perfeccionar o afinar determinada facultad haciéndola más apta para su fin. Por ejemplo, una persona que se dedica a catar vinos tiene educado su olfato o su gusto para identificar un determinado vino. En cambio, otra persona que no tenga dicho sentido educado no lo llegará a identificar. Pues bien, el factor de transferencia al educar al sistema inmunológico lo que hace es adiestrarlo, perfeccionarlo o afinarlo para que la identificación de lo propio de lo ajeno, o sea, lo que pertenece al cuerpo y lo que no, ya sean gérmenes o células tumorales, sea más especializada y precisa. También en el PDR se nos dice que Forlight Transfer Factor indica al sistema inmunológico a actuar de forma apropiada. Indicar es explicar con señales o instrucciones. Por ejemplo, si una persona quiere realizar un trabajo o llegar a un determinado lugar, si recibe indicaciones de alguien que sabe, la persona logrará hacer lo que se ha propuesto en menos tiempo y con mayor eficacia. Pues bien, el factor de transferencia al indicar al sistema inmunológico actuar de manera apropiada, está logrando que éste no sea inculto o ignorante, sino que sepa cómo actuar apropiadamente. Y eso se traducirá en una respuesta inmune adecuada a la situación. Debido a la experiencia adquirida con el factor de transferencia, el sistema inmunológico adquiere mayor intuición, o sea, un recurso natural sobre saber cómo actuar, cuándo actuar y cuándo suspender el ataque. Gracias a este saber, el sistema inmunológico puede reconocer rápidamente a los gérmenes y dar una respuesta inmediata quizás como un resfriado de 24 a 72 horas, sea a nuevos gérmenes a los que nos enfrentemos o que estén residentes ya en nuestro organismo. En el PDR también leemos que 4 Transfer Factor es muy eficaz en el apoyo a la respuesta inflamatoria normal, una clave para el funcionamiento saludable de los sistemas del cuerpo. ¿Qué papel cumple la inflamación? El libro Patología estructural y funcional, cuarta edición de Robbins, dice «La respuesta inflamatoria está muy relacionada con el proceso de reparación. La inflamación es fundamentalmente una respuesta de carácter protector, cuyo objetivo final es liberar al organismo de la causa inicial de la lesión celular». Sin la inflamación, las infecciones no serían controladas, ni curarían las heridas y los órganos lesionados tendrían úlceras permanentes. Por lo tanto, la inflamación caracterizada por dolor, hinchazón y enrojecimiento es un mecanismo básico para los procesos de sanación y curación. Se convierte en muy perjudicial cuando aparece un continuo inflamatorio cuando la inflamación se cronifica. Seguidamente en el PDR se nos dice, Forlay Transfer Factor Plus combina el factor de transferencia del calostro bovino y de la yema de huevo con una formulación patentada para el sistema inmune, potenciado con inositol hexafosfato, cordyceps, betaglucans, setas, maitake y chitake. Estos ingredientes trabajan juntos para impulsar y fortalecer los distintos mecanismos protectores inmunes del cuerpo. Los estudios clínicos conducidos por el doctor Anatoly Borodiev, jefe de inmunología de la Academia Rusa de Ciencias Médicas, muestran que ForLife Transfer Factor Plus puede aumentar la actividad de las células NK, células asesinas naturales, hasta un 437% por encima del valor inicial. Esta gráfica muestra los resultados obtenidos en la Academia Rusa de Ciencias Médicas. Pues bien, Forlight Transfer Factor Trifactor mejoró la eficacia del sistema inmune en un 283% y Forlight Transfer Factor Plus en un sorprendente 437%. También en Estados Unidos se llevaron a cabo estudios. También en Estados Unidos se llevaron a cabo estudios inmunológicos con los productos de For Life. La revista de la Asociación Americana de Naturismo publicó en 1999 estudios que se realizaron con 400 productos naturales. Las pruebas las realizó el doctor Daryl Si, director del Instituto de Medicina Avanzada de Longevidad de California. Se seleccionaron 196 de estos productos y se registró que 44 de los productos analizados aumentan de forma significativa la función de las células inmunitarias NK. Las NK también llamadas células asesinas naturales, son unas células de nuestro sistema inmunológico capaces de destruir una amplia gama de células mutantes o cancerosas e infectadas con virus. La baja actividad de estas células inmunitarias y la baja población de estas se asocia a la enfermedad crónica y al desarrollo de otras enfermedades graves. En la tabla adjunta se observa los 10 más significativos. Como puede ver, For Life Transfer Factor Plus dio un respaldo inmunológico sin precedentes. Además, este estudio independiente también demostró la seguridad de Transfer Factor de For Life, que aun consumiendo 100 veces la dosis mínima diaria, no mostró ningún nivel de toxicidad no sucediendo lo mismo, con 96 de los 196 productos analizados. Unos años después, el doctor Daryl C. desarrolló un estudio con 20 enfermos de cáncer terminal usando Foglight Transfer Factor Plus y otros nutracéuticos. Dicho estudio está publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos los resultados fueron sorprendentes. Por último, en el PDR se nos dice que desde el año 1949, cuando el doctor Lorenz descubrió los factores de transferencia, se han completado cientos de estudios mostrando la efectividad de los factores de transferencia en diversas enfermedades. Debido a nuevos estudios conducidos en Rusia, el Ministerio de Salud ruso ha aprobado que Forlite Transfer Factor, Trifactor y Forlight Transfer Factor Plus sean los primeros suplementos usados por doctores y hospitales en Rusia. Recientes estudios sobre los factores de transferencia incluyen Osteomelitis, que son infecciones bacterianas severas, infección con VIH, SIDA. O pistorquiasis que son invasiones por parásitos o gusanos, dermatología y venerología, incluyendo la psoriasis y dermatitis atópica. Los resultados de 10 estudios clínicos y de 2 estudios experimentales sobre los productos For Life Transfer Factor se plasmaron en un documento metodológico que fue aprobado por el Ministerio de Salud de Rusia, que ahora permite a los doctores recomendar los productos Transfer Factors de For Life a sus pacientes. ¿Qué hace que For Life Transfer Factor Trifactor y For Life Transfer Factor Plus sean tan eficaces? su formulación única y la sinergia de sus componentes. En uno de los vídeos que acompañan puede conocer su formulación en más detalle. ¿Qué se entiende por sinergia? Cada uno de los componentes de la formulación es excepcional por sí solo, pero cuando trabajan juntos el beneficio es superior a los obtenidos por la suma de los efectos parciales de cada uno de ellos ello se explica por la intervención simultánea y conjunta en los distintos mecanismos protectores del cuerpo pongamos un ejemplo piense en un equipo de fútbol lleno de grandes figuras por sí solos son buenos pero cuando trabajan como equipo lo que consiguen es mucho mayor que la suma individual de todos ellos igual que en un equipo de fútbol es muy importante el equipo técnico en un laboratorio nutricional es muy importante el equipo de investigación y desarrollo. Los efectos del sistema inmunológico también pueden observarse en otros sistemas del cuerpo. Conocedora de esta influencia, Forlay Research ha creado también una variedad de productos con la base del factor de transferencia dirigidos a dar un respaldo inmunitario a cada sistema del cuerpo en los vídeos que acompañan podrá conocer cómo actúa cada uno de ellos. El éxito de Forlay Research en el mundo es prueba de su verdadero compromiso. Su lema es Juntos edificando vidas. Son tres los pilares sobre los cuales se fundamenta ese lema. La ciencia. Forlay ha dado origen a la ciencia transfercéutica. Pero esto es más que productos, es una continua investigación para mejorar la calidad de vida de las personas. Su mismo nombre, For Life Research, significa investigación para la vida. Su compromiso por la calidad y la ciencia le llevó a crear a finales de 2008 un Consejo de Ciencias Médicas, formado por académicos, científicos e inmunólogos destacados. El éxito es su segundo pilar. La base del extraordinario éxito de For Life en el mundo son sus productos únicos y patentados dirigidos a la mayor necesidad de la gente, la salud y el bienestar. Empezando con aquella primera fórmula, en 1998, For Life ha creado una compañía que ahora cuenta con docenas de patentes, entre ellas algunas pendientes y marcas registradas mundialmente. Tiene más de 15 oficinas y vende en más de 50 países. For Life, con el deseo de cubrir una necesidad más en las familias, ofrece a cualquier persona una opción real para que pueda alcanzar verdadero éxito financiero. Centenares de miles de personas en más de 50 países ya la han acogido como única fuente de ingresos o para diversificarlos. Por último, su tercer pilar es el servicio. Sea mediante la Oportunidad For Life o mediante esfuerzos humanitarios de la Fundación For Life, ayuda a edificar familias y comunidades alrededor del mundo. La familia, la salud y el bienestar financiero son, para la mayoría de las personas, lo más importante. Si cree que debe mejorar su calidad de vida y la de su familia, ¿qué está dispuesto a hacer? Queremos que sepa que For Life desea ayudarle a mejorar su calidad de vida en todos los sentidos. Recuerde este sabio pensamiento. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. El único propósito del contenido de este DVD es el de informar. No pretende sustituir la relación médico-paciente. Los productos presentados no son medicamentos y no están destinados a tratar ninguna enfermedad. Si desea más información, no duden solicitársela a la persona que le prestó este DVD.